Pete y con esa pea, se si hago y pebla, ruta uno la no gallina. Se va de mí, que está esa. A un no, cara boca la pegua. Cruce pe Para la peña en boca. Ajaro santo cristal. Otro aire se peyú. Amo a mi huaca, ay. Oye guaco para guay. Cero ño oye guay. Marado y Rojella, hacia a jamón a esa semilla, potrero al celular lugar por ahí. A esa semilla, potrero a celular lugar por ahí. Pendura pendereje, calistro cerro pinto, sanjita guarizo, cuna de mi niñez, rugape y coronguare, upeñure que aguanta, pecado y agasal, tuyo pua, jufundi bebé, cerro medina cerro y estaba esposa peña o forma esta enseña cuya sería el mal y ver. De mi abeja, arroyo verde, y tú, tapetaba y un tú, la cual se Esta se yo por ahí, por la curva Hoy miramos cuchen vuelva. Venderé la nagenoí Sembar caña, con su agreste sonido Tomo Con del río Mamo y te Imposible se vaya mi Dejé we sin mamose ay me dejó lo moñe esta tamante huí, te malama hoyes ahí, derera cuadillas, pura e, que ir o lo poname, vivir tú lema y, do, li, pun, ame, y tu, li, mai, salami, que poname,